¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices... ¿Quién me ha tocado? Maestro... He sufrido... ...de flujo de sangre por doce años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto sanaría ahora hija tu fe te ha sanado ve en paz y queda sana de tu aflicción.